Desde esta mañana, pero estamos revisando muchos temas, fíjate. Pero vamos a empezar así calientico, mira, a darte, ¿cómo se llama?, Tu vaso aquí en Dando y Dando. Mira, mira lo que tengo aquí. Mira lo que te ofrecí. Estas son las leyes. Aquí tengo la primera ley, las nuevas leyes que llegaron hoy de la Asamblea Nacional. Ley de reforma parcial de un tema que ustedes están hablando ahí por lo que vi, por lo que oí de la ley orgánica reforma de la ley orgánica de descentralización delimitación y transferencia de competencia del poder público nanay nanay bueno, aquí está me llegó y ya no voy a perder ni un segundo, aprovechando, dando y dando que lo ve todo el mundo para eh, promulgarla para que salga en caseta cuando Ramón? Mañana, mañana salen en gaceta ¿Eh? Aquí está la primera, y aquí está, fíjate, el artículo 8 que se ha incluido en esta reforma de la ley orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencias del poder público. ¿Eh? En primer lugar, aquí hay un principio elemental, que es esencial, es, es existencial y es, ya lo dije, elemental, Tania. El, el poder, poder público regional, estadal, municipal, nunca, nunca podrá estar por encima del poder público nacional. ¿Eh? Como el poder público nacional, o ningún poder público nacional, puede estar por encima del poder público, digámoslo así, internacional. A menos que alguien pretenda ser un imperio como Estados Unidos, que destroza las leyes, destroza la soberanía. ¿eh? Pero nosotros no, aquí en Venezuela no tenemos la locura imperial. Entonces, ese es un principio fundamental del, del derecho, de la política, eh, de la existencia humana. ¿eh? Bueno, como, como una, una quebrada... ...o un río que sea tributario del Orinoco... ...el Apure, por ejemplo, el Apure... ...el Apure es el Apure, Ramón... ...oye, el Apure... ...el Apure es el Apure... ...Apure siempre es Apure... ...esa es una canción muy sabrosa... ...que hay un golpe de arpa... ...Apure siempre es Apure... ...pero el río Apure... ...el Arauca... ...imagínate tú el Arauca... ...nunca el Arauca podrá estar por encima del Orinoco... ...ni el Apure, ni ningún río... ...es una, un principio natural... ¿Eh? Entonces ningún funcionario del poder local, por más electo que haya sido... Por, ...en un Estado, en un municipio, puede pretender colocarse por encima... ...de las competencias, las atribuciones del poder nacional. Y eso está escrito en la Constitución y es un principio fundamental... ...para la existencia del Estado Nacional. Los que pretenden hacer lo contrario son los mismos que pretenden... ...partir en pedazos la unidad territorial... Eh, la soberanía nacional, la integridad territorial, la integridad nacional, y eso no, no lo vamos a permitir, por supuesto, a nadie se lo vamos a permitir. Fíjate el artículo 8 que se incorpora como nuevo artículo a esta ley llamada de Ley Orgánica de Descentralización. Leo, Tania, a fin de tutelar el interés general de la sociedad y salvaguardar el patrimonio de la República, el Poder Público Nacional, por órgano del Ejecutivo Nacional, podrá revertir, por razones estratégicas de mérito, oportunidad o conveniencia, la transferencia de las competencias concedidas a los Estados para la conservación, administración y aprovechamiento de los bienes o servicios considerados de interés público general conforme con lo previsto en el ordenamiento jurídico y el instrumento que dio origen a la transferencia es algo elemental, si el Estado Nacional en un momento transfirió ¿no? eh, competencia para tal o cual cuestión en algo pues el mismo Estado Nacional tiene la potestad de revertirlo porque es el Estado Nacional, bueno, el qué, el, el soberano y el depositario de la soberanía y la propiedad social. Por ejemplo, el aeropuerto internacional de Maiquetía. Eso es propiedad social, es de toda la nación. Solo el Estado Nacional tiene la facultad y las potestades para garantizar ¿no? la propiedad social de cualquier, o el aeropuerto de Valencia, o el puerto Cabello, el puerto de Puerto Cabello, el puerto de Maracaibo, el aeropuerto internacional que vamos a inaugurar pronto allá en Santa Elena de Guairén. ¿Eh? ¿Eh? El Estado Nacional. Ahora, el Estado Nacional puede ¿no? transferir competencias, pero igual puede revertirlas, como dice acá, y está todo en la ley, todo en la ley, en fin he firmado la ley está promulgada la verdad firmé acá y ahora voy a firmar Tania la nueva ley promulgada para que salga mañana en Gaceta oficial luego tenemos otra ley la ley de reforma parcial de la ley general de puertos aquí está con su reforma respectiva a ver Firmamos también, estoy promulgando en este momento las leyes que me han llegado de la Asamblea Nacional y aquí está el texto nuevo, reforma incluida. Mañana sale en Gaceta. Y por último, la ley de reforma parcial de la ley de aeronáutica civil. Esto es para el tema de los aeropuertos, los puertos. Y debo decirte, Tania, bueno, que estamos ya listos para comenzar el proceso de reversión, que debe cumplir todo lo que dice la ley, todo lo que dice la ley. Por ejemplo, Ramón, en la ley está estipulado que en caso de que, ¿dónde está eso? Búsquemelo ahí, lo de la Asamblea Nacional. En caso de que el Poder Nacional, a través del Ejecutivo, eh, desee, tome la decisión, en Consejo de Ministros, artículo 10. el artículo 10 de la Ley de Descentralización, aquí está, el artículo 10. Los servicios transferidos de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6 y 7 de la presente ley podrán ser reasumidos por el Ejecutivo Nacional de acuerdo con el siguiente procedimiento y nosotros lo respetaremos al pie de la letra. Primero, el Ejecutivo Nacional o el Gobernador o la Gobernadora solicitará la reversión del servicio a la Asamblea Nacional. Segundo, la Asamblea Nacional autorizará o no la reversión en el lapso establecido en el artículo 6 y comunicará su decisión al Ejecutivo Nacional ...o al gobernador o a la gobernadora... ...según el caso... ...de... ¿Sí? ...aquí está establecido... Eh, ...en el lapso establecido... ...el lapso establecido... ...es... ...dentro... ...de 90 días a partir... espérate un segundo... ...cuando el gobernador o la gobernadora de estado... ...considere que la administración... Es estatal ...estoy leyendo parte del artículo 6 pueda asumir la prestación de un servicio, hará la solicitud al Ejecutivo Nacional. Luego viene todo el procedimiento, en un lapso de 90 días, a la aprobación de la Asamblea Nacional, el programa de transferencia del servicio, el cual incluirá las transferencias de bienes personales y recursos financieros. Ahí están los lapsos establecidos. Lo cierto es que la Asamblea Nacional autorizará o no la reversión, y luego, en tercer lugar, Dice, cuando sea el gobernador o la gobernadora quien solicite la reversión, se requerirá la opinión previa del Consejo Legislativo del Estado. Es decir, que la ley establece dos opciones. Que el propio gobernador o gobernadora solicite ante la Asamblea Nacional, con opinión previa del Consejo Legislativo de su Estado respectivo, la reversión de un servicio a puerto, aeropuerto, autopista, etc. O que sea el Ejecutivo Nacional el que la solicite a la Asamblea Nacional. Nosotros, sencillamente, pues comenzaremos en cada caso a actuar de inmediato. ¿eh? Pero eh, esto es algo como el gobernador eh, Bolívar lo estaba señalando. ¿eh? Aquí todavía estamos sufriendo los impactos, Tania, de que de la eh, malentendida descentralización que en la Cuarta República pretendió... Eh, partir a Venezuela en pedacitos, dividirse el país en pedacitos, eh, repartiendo pues, como una piñata, esto fue como una piñata, para satisfacer la voracidad de, de los caudillos locales, eh, de los caudillos regionales, de los partidos políticos de la Cuarta República, especialmente Acción Democrática, COPEI y sus derivados.